¿Sabías que la córnea es un tejido que puede ser trasplantado? Una de las razones para reemplazar algún órgano o tejido es porque su funcionamiento se ha deteriorado. En México, existen centros y asociaciones que intervienen para las donaciones y trasplantes de órganos. Hoy en Sanamente, aprenderemos algunos aspectos importantes sobre la donación y trasplante de córnea. Te invitamos a que sigas en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales y en los teléfonos que aparecen en pantalla. Si tienes alguna duda o pregunta, con gusto la podremos atender. Así que, no te pierdas el tema de hoy. ¡Bienvenido! Gracias por acompañarnos. El día de hoy, aquí en Sanamente, hablamos sobre la donación de órganos y tejidos. Y por eso, para este tema, hemos invitado a la licenciada Ada Ruiz. Ella va a tocar este tema con nosotros. Ella trabaja como enfermera en el Instituto de la Visión y es responsable del área de donación de órganos, especialmente del tejido que es la córnea. Así que le damos la bienvenida a Ada. Muchas gracias, licenciada, por acompañarnos. Muchas gracias. Es un placer estar con ustedes. Y vamos a hablar de este tema muy interesante que es sobre la donación de órganos uh -huh. y tejidos. Y queremos saber, ¿qué órganos se pueden donar? Muy buena pregunta. Uh -huh. Depende... Se puede donar órganos y tejidos, pero uh -huh. depende si un paciente, una persona, muere por muerte encefálica okay. o por muerte natural. Okay. Si muere por muerte encefálica, se puede donar corazón. Okay. El corazón puede vivir perfectamente en otra uh -huh. persona y bombear la sangre y darle vida. Uh -huh. Se puede donar pulmón, uh -huh. dos pulmones cuando muere por muerte encefálica, uh -huh. ayudaría a dos personas o a una persona si es un trasplante bipulmonar. Uh -huh. También hígado. El hígado es el laboratorio de nuestro cuerpo uh -huh. que tiene excelentes funciones vitales también, como el páncreas, uh -huh. que mantiene el nivel de azúcar, que nos ayuda en la digestión, y los riñones. Uh -huh. Pacientes diabéticos a veces llega un punto que algunos necesitan un trasplante renal o por otras causas, y cumple funciones importantes como mantener nuestra presión arterial, este, filtra y desecha lo que el cuerpo no necesita, uh -huh. nos da vitamina D para huesos, uh -huh. para los dientes. Entonces, en cuanto a, a órganos, esto es lo que se puede donar, Qué intestino también. Y necesita, eh, o sea, el, la persona eh, que va a donar eh, está en muerte encefálica, o sea... Ya no, su parte mental y de razonamiento ya no está, ya no, ya no se conecta con el medio, pero los órganos siguen funcionando o se los mantiene sí. funcionando. Sí, gracias al equipo y a la ciencia que uh -huh. ha evolucionado tanto. Uh -huh. Puede funcionar, se siguen perfundiendo los órganos uh -huh. y eso los mantiene vida, con vida no por mucho tiempo. Uh -huh. okay. Pero sí es suficiente para que se pueda tomar la decisión familiar de hacer una donación y darle vida, porque es algo maravilloso. Así poderle es. dar vida a más de ocho personas. Y eso depende tanto de la persona que ha decidido donar y depende, me dijiste, de los familiares. Sí, depende de la familia, porque nosotros... Cuando nosotros hacemos la decisión de donar, uh -huh. Uh -huh. que es algo altruista, es una uh -huh. decisión que la tomamos por amor, por uh -huh. generosidad, uh -huh. en el momento que hacemos ya sea la decisión expresa, verbal uh -huh. con la familia o por escrito, ya sea con una tarjeta de donación uh -huh. o puede ser cuando uno va a sacar su licencia, uh -huh. Uh -huh. entonces ahí te preguntas, ¿te gustaría donar? Entonces, Ajá. ahí tomas tú tu decisión de donar, le dices que sí, y lo ponen ahí en, en la licencia. Ajá. También hay un documento oficial en el Senatra donde se llena Ajá. y personas que son peritas en el área te autorizan. Ajá. Y ya tú tienes un documento donde tú eres un donador, Ajá. pero es importantísimo hablarlo con la familia. Okay. Porque en el momento de la muerte, la que toma la familia y la que llena los consentimientos informados son la familia. Son los familiares. Sí. Ok. ¿Y qué cosas <coughs> o qué partes de mi cuerpo puedo donar estando vivo? Pues la sangre. Hay Ajá, diferentes eh, programas uh -huh. donde nosotros podemos donar sangre. La sangre salva vidas. Uh -huh, uh -huh. También médula ósea. Uh -huh. Y que no lo mencionamos ahorita, pero cuando hay muerte natural, se pueden donar tejidos. Ok. Por ejemplo, las córneas es algo maravilloso. Una paciente, una persona puede volver a ver si le por colocamos recibir una, una córnea, córnea. de otra persona. Sí, al recibir tener... una córnea, como la córnea se va haciendo opaca, uh -huh. no permite la visión por la opacidad. Uh -huh. Al cambiar esa córnea dañada por una córnea transparente, Uh -huh. El paciente vuelve a ver y es muy bonito porque la reacción del paciente, generalmente ellos expresan mucho agradecimiento uh -huh, y no uh -huh. solo los pacientes de trasplante de córnea, todos los pacientes trasplantados. Uh -huh. eh, la familia que dona es muy bendecida porque ellos cada día, cada amanecer, agradecen a Dios uh -huh. por ese tejido, por ese órgano uh -huh. que les da la oportunidad de tener una vida de calidad. Uh -huh. Qué interesante. Sí. Eh, Ahora, ¿cómo funcionan estas asociaciones para donación de órganos? Porque a lo mejor alguien dice, pues no quiero marcarle ahí que quiero ser donador porque en cuanto me vean muerto en un accidente me van a sacar inmediatamente todos los órganos. Eso no es así, ¿verdad? Éticamente los médicos tienen ellos, cuando ellos terminan, su función como médicos, como especialistas, es salvar vidas. Uh -huh, uh -huh. Y por eso existe el programa de trasplantes, porque uh -huh. se salva vidas. Ellos hacen todo lo posible y lo imposible para salvar una vida, pero cuando ya no se puede, uh -huh. por un accidente, por una hemorragia cerebrovascular, uh -huh. cuando todo lo posible ya no es posible médicamente, uh -huh. entonces se diagnostica muerte cerebral. Uh -huh, uh -huh. ¿Sí? Entonces eso no afecta. Okay. Inclusive eh, pacientes que requieren de apoyo, hay asociaciones no gubernamentales uh -huh. que son asociaciones altruistas uh -huh. que dan apoyo al paciente, tanto social como en educación como en educación para la difusión de la cultura de donación, uh -huh. económicamente, uh -huh. les dan apoyo, les pagan sus trasplantes, les ayudan para que ellos se integren otra vez socialmente. Y esas asociaciones son fundacionales Carlos Slim, Caritas, que apoya mucho a los uh -huh. pacientes. Uh -huh. eh, hay otra que se llama Donar, Transpla, para, que tra es una asociación en trasplantes AC, que apoya y tiene grupos de pacientes trasplantados de hígado, de pulmón. Lo reúnen, son amigos. Y entre ellos, pues, los pacientes, por ejemplo, de corazón, conocemos pacientes de 10 años trasplantados, de hígado 20 años, eh, 10 años de pulmón, que tienen calidad de vida. Y es muy bonito. El Senatra está sumamente agradecido por esas asociaciones que hacen posible los trasplantes, uh -huh. aparte de, del Seguro Social, del ISTE, de uh -huh. todos esas as, uh -huh. hospitales que apoyan a los pacientes sin ningún costo. Excelente. Interesante uh -huh. todo esto, licenciada, sobre la donación y cómo funciona. Uh -huh. Y el tiempo nos... Nos gana y te agradezco mucho por estar con nosotros y poder tocar este tema tan sensible, pero tan, al, como gracias. dices, que llama al altruismo a las personas. Sí, así es. Gracias, gracias licenciada. Y cualquier duda que tengas con respecto a este tema, eh, te invitamos a que envíes tus preguntas. Escríbenos a las redes sociales, llámanos por teléfono y vamos a responder a tus dudas. Quédate aquí con nosotros en Sanamente porque continuamos. Cada año se hace homenaje a quienes han donado y han sido parte del restablecimiento de la salud de otra persona. Lamentablemente, en algunos países, principalmente en América Latina, estas acciones son pocas y no han ido en aumento en los últimos años. La Organización Mundial de la Salud todos los años hace un llamado a todos los países del mundo para unificarse en desmentir mitos sobre el riesgo de las personas que donan, pues se ha comprobado clínicamente que la persona que es donante no presenta dificultades en su vida cotidiana después. Es importante informarse en los requerimientos para ser candidato a donar afiliarse a una asociación y ser cuidadosos como familiares del donante de que los procesos se hagan de acuerdo a las normativas legales de cada país qué bueno que sigues con nosotros bienvenido a esta entrevista en la cual seguimos hablando sobre trasplante de órganos y tejidos sabías que uno de los tejidos que podemos trasplantar está en el ojo y es la córnea para esto hemos invitado a la doctora Daisy Juárez. Ella nos va a hablar sobre esta técnica quirúrgica, qué paciente, en qué pacientes está indicado y cuáles son los cuidados que debe tener. Doctora Juárez, bienvenida a nuestro programa. Gracias, Gracias por aceptar la invitación. Gracias por la invitación. ¿Cuáles son las indicaciones para que un paciente eh, reciba Transplante de córnea o requiera de un trasplante de córnea? ¿Qué pacientes son los que la necesitan? Bueno, para este, nuestros amigos invitados, uh, primero vamos a determinar qué es la córnea. Ok, ¿sí? muy bien. Este, a veces siempre hay confusión que si es la córnea o la retina. Aquí tengo un este, modelo esquemático del ojo. Este, la córnea es esta estructura, es una estructura transparente que funciona como un lente. Un lente a nuestro ojo. Este lente cubre lo que es el iris y este, la parte anterior del ojo. Y realmente esto es lo que se trasplanta. OK. okay. ¿En qué pacientes está indicado? Uh -huh. ¿Sí? Hay algunas patologías que afectan este lente, que puede ser, este, por ejemplo, um, alguna cicatriz en la córnea. ¿sí? A alguien que haya recibido algún trauma, o tuvo alguna infección, alguna úlcera que infectó este, este, esta estructura y causó una cicatriz, lo okay. que ya no nos permite ver porque este, crea una mancha, podemos decir. Eso tiene que estar siempre transparente. Siempre transparente. Y debe mantener una forma, ¿no? Exactamente. Uh -huh. Si vemos, es como una, este, una media bóveda, esfera. Una media ¿sí? esfera. Uh -huh. Hay una patología también que se llama queratocono, uh -huh. donde esta forma no existe, sino okay. que hay una degeneración. Esa degeneración es progresiva y hay deformidad de la, de la córnea. Ese es otro caso también para, para trasplante, el queratocono. Y este, otra de las este, de los grupos grandes de patologías que requieren trasplantes son cuando hay unas degeneraciones mm -hmm. ¿sí? en esta estructura. ¿Qué cosa ocurre en personas a veces ya mayores? Este hay alguna degeneración dentro de las capas de la córnea que tienden a opacarla. Por envejecimiento, sí. diríamos eh, así. Generalmente viene con la herencia. Ah, sí. okay. Más Pero ligado se presenta la, la en edades ya adultas, sí, okay. edades ya avanzadas. 50 y 55 60 años okay. podemos decir este entonces básicamente esos son los tres grupos más grandes y todas las patologías o diagnósticos los podemos este, poner en esos tres grupos cicatrices uh -huh. el queratocono y degeneraciones este de, de la córnea ¿no? ¿Y, y se trasplanta toda la córnea parte de la córnea en eh, es, qué, qué partes son Existe el trasplante que se hace de la córnea completa, uh -huh. de todas las capas, ¿sí? Uh -huh. La córnea tiene cinco capas, uh -huh. ¿sí? Y existe lo que llamamos el trasplante completo, que es una queratoplastía penetrante, donde se este, trasplantan las cinco capas. Ok. Pero, este también hay trasplantes de acuerdo a, este, a las capas afectadas. ¿sí? Por ejemplo, si hay un, uh, es una cicatriz que solo afecta la parte de adelante de la córnea o las primeras dos o tres capas de la córnea, uh -huh. pues se hace un trasplante lamelar anterior donde solamente se trasplantan las partes de adelante okay. de la córnea. Okay. En este casos de de generaciones um, de las capas posteriores uh -huh. también existe este trasplantes solamente de la primera capa posterior podemos decir o uh -huh. primera y segunda capa este posterior que ya son este trasplantes ya este lamelares profundos no uh -huh. básicamente esos esos Tres grupos podemos decir este, existen. Cada uno se aplica a la patología del paciente uh -huh. y las necesidades. Ok, y una vez que la persona recibe el, el, el trasplante de córnea, ¿qué cuidados debe tener? La recuperación o el tiempo de, de cuidado del paciente es variable de acuerdo al, al tipo de de este de trasplante que haya recibido. Uh -huh. um, la córnea tiene algo que es bien importante, que no tiene ningún otro órgano trasplantado. ¿sí? La córnea es avascular. ¿Qué quiere decir que es avascular? Que no le llegan vasos sanguíneos. Okay. Entonces, esto permite de que sea uno de los órganos que más fácil se puede trasplantar uh -huh. si este, tenemos el tejido. Uh -huh. No hay que hacer tanto pruebas de compatibilidad, uh -huh. ni, ni, ni tanto. No, no recibe sangre. No recibe esas. sangre, uh -huh. sí. Pero por lo mismo que no recibe sangre, que tiene ese privilegio, le llamamos nosotros privilegio inmunológico, que no necesita ser este, eh, exactamente compatible. Uh, uh -huh. Existen los, los rechazos y los uh -huh. cuidados deben de, de, de, de hacerse ¿no? uh -huh. este, correctamente. Sí. Uh, ¿Hay más porcentaje de rechazo en aquellos pacientes que reciben el este, trasplante completo? Completo. Sí, okay. de todas las capas. Okay. Sin embargo, este, si solamente son ciertas capas, sobre todo en los anteriores o solo los posteriores, el riesgo de rechazo se ha visto que está muy, muy disminuido en este tipo de pacientes. Okay. ¿Por qué? Porque ayuda, no son todas la, las capas. Uh -huh. Como te dije, el tiempo de recuperación varía de acuerdo a qué tipo de, este, de trasplante reciba. El que más tiempo se tiene que cuidar es el que recibe el trasplante completo, completo. Porque prácticamente, pues, es una herida completa. El ojo queda abierto completamente uh -huh. durante el procedimiento quirúrgico. Uh -huh. Y sí puede llevar más o menos unos 12 a 18 meses en tener una recuperación, uh -huh. um, podemos decir, de un 80 a un 100%. Okay. O siempre les decimos, bueno, recuperas tu mejor visión a partir del octavo mes en adelante, okay. ¿no? Okay. Este... Uh -huh. Por lo regular, en ese tipo de trasplante se ponen suturas uh -huh. y las suturas se empiezan a retirar a partir del sexto mes, okay. no antes. A okay. partir del sexto mes y de ahí empieza un, este, podemos decir, un proceso de rehabilitación para el paciente que puede llevarnos hasta los 12 meses o los 18 meses después de la cirugía. Ok, muy bien. Doctora Juárez, muy interesante todo lo que hemos eh, visto ahora con respecto a este órgano tan importante para la persona. Uh -huh. Y te agradezco mucho por habernos acompañado en esta entrevista. Gracias por invitarme y espero que esta información haya sido útil. Gracias, seguro que sí. Pero también, ¿tienes dudas? Escríbenos en las redes sociales, llámanos por teléfono y estaremos atentos a responder a tus preguntas. Y no te vayas, que continuamos aquí en Sanamente. El Instituto de la Visión IBS del Hospital La Carlota es uno de los centros donde el personal oftalmológico está capacitado para realizar trasplantes de córnea. El IBS está afiliado al Centro Coordinador de Transplantes de la Secretaría Estatal de Salud. Esta regula la distribución y asegura el uso adecuado de los órganos y tejidos donados. ¿Qué debo hacer para ser un donante de órganos? Lo más importante es notificar a tus familiares de esta decisión, expresarlo a a través de una tarjeta de donador con firma y dos testigos. ¿Dónde puedo conseguir una tarjeta de donación de órganos? En cualquier entidad que esté afiliado al Centro de Transplantes de Órganos y Tejidos. Recuerda que tú puedes ser una esperanza de vida para otros, porque lo más importante es vivir tú y tu familia sanamente. Todos podemos ser candidatos a donar, Normalmente, este tipo de procedimiento se realiza cuando una persona ha fallecido de causas que no afecten a los órganos y los tejidos. Tome en cuenta que es importante gestionar y comunicarles a tus familiares el deseo de contribuir a la donación de órganos. No olvides compartir con tus amigos y familiares esta valiosa información que hemos presentado. También